El subjuntivo con emoción. ¿Cuándo usamos el subjuntivo? Usamos el subjuntivo para expresar deseos, duda y negación, emoción, expresiones impersonales, mandatos y volición. Vamos a mirar ahora cuándo usar el subjuntivo con la emoción. ¿Cómo conjugamos el subjuntivo? Para conjugar el subjuntivo tenemos que usar una vocal opuesta. Para los verbos que terminan en AR usamos e, es, e, hemos, eis, en. La terminación y para los verbos er y r, la vocal opuesta sería la a. A, as, a, amos, ais, an. Vamos a ver cómo formamos el subjuntivo. El verbo hablar: tenemos habl, la raíz, más la terminación opuesta. En este caso es la e. Hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen. Para el verbo aprender, tenemos aquí la raíz del verbo más la terminación opuesta. En este caso es la A. Aprenda, aprendas, aprenda, aprendamos, aprendáis, aprendan. Y para el verbo VIVIR, la raíz del verbo VIV más la terminación opuesta, que en este caso es la A. VIVA, VIVAS, VIVA, VIVAMOS, viváis, VIVAN. ¿Cómo usamos el subjuntivo con emoción? Usamos el subjuntivo... Cuando hay dos cláusulas con sujeto y verbo y la primera cláusula, sujeto 1 más verbo 1, está comentando algo con emoción referente a la segunda cláusula, sujeto 2 y verbo 2. Vamos a ver un ejemplo. Es importante que tú estudies español. Aquí tenemos sujeto 1 y verbo. Es importante que. Y aquí tenemos sujeto 2 y verbo 2. Tú estudies español. Nota que es en esta parte que usamos el subjuntivo. No en la primera parte. La primera parte está comentando algo con emoción. Usamos el subjuntivo en la segunda parte. Vamos a ver otro ejemplo. Estoy alegre de que mi familia me visite. Estoy alegre aquí. Tenemos sujeto 1, verbo 1. Estoy alegre de que mi familia me visite. Aquí sujeto 2, verbo 2. Y una vez más, aquí vemos la emoción y en la segunda parte vemos el subjuntivo. Aquí tenemos unos verbos y expresiones que usan el subjuntivo es absurdo, es bueno, es estupendo que, es increíble que, es malo, es maravilloso, es mejor que, es sorprendente que, es triste, es una lástima, es una pena que, enfadarse que, enojarse que estar alegre de que estar enojado que estar triste que fascinar gustar preocupar que sentir que sorprender temer que tener miedo de que Usamos estos verbos y expresiones para expresar emoción en la primera parte. Luego, en la segunda parte, hay que usar el subjuntivo. Ahora, vamos a practicar. For this practice, we are going to refer back to the list that we have here you may have some different answers but remember the second part must be in the subjuntivo. Escribe una frase o verbo en la primera cláusula y conjuga el verbo en la segunda cláusula. Vamos a ver. En esta parte usamos uno de los verbos o expresiones y aquí tenemos que conjugar el verbo nevar en el subjuntivo. Una posibilidad sería Me preocupa que nieva mucho este invierno. Esta parte puede variar pero aquí Usamos el subjuntivo. Nieva mucho este invierno. Que nosotros llegar temprano a la fiesta. Usamos un verbo o una expresión aquí y hay que conjugar el verbo llegar en el subjuntivo. Es bueno que nosotros lleguemos temprano a la fiesta. También puedes decir, es importante que nosotros lleguemos temprano a la fiesta. La primera parte expresa emoción. En el verbo aquí hay que usar el subjuntivo. Que todavía existir la desigualdad. Es una lástima que todavía exista la desigualdad. Que mi familia estar aquí. Usamos un verbo o una expresión aquí y conjugamos el verbo estar en el subjuntivo. Estoy alegre que mi familia esté aquí. Que tú hablar dos idiomas. Un verbo, una expresión aquí y el verbo hablar en el subjuntivo. Es maravilloso que tú hables dos idiomas.